Ok, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado, un programa creado para ti, para que puedas conectar con esa esencia, con esa luz, con todo lo que tú eres y bueno, que puedas tú sentir esa conexión contigo misma. Eh, Bienvenidas y bienvenidos, gracias, gracias por estarme acompañando. Ya sabes, por favor, eh, aquí en este programa siempre les pido muchos corazones, lluvia de corazones, lluvia de amor. Y bueno, pues eh, también quiero comentarles que eh, tengo a una bella invitada, eh, Malu Hernández, astróloga, mi astróloga favorita. <risas> que nos bueno, viene a hablar de ciertos eventos que vamos a tener en la Tierra que son bien eh, importantes para nosotros, que, que nos van a ayudar, que nos van a, a mover eh, toda esta, todo este mes y lo que resta de, del final de año. Son todas aquellas cosas que son como para tener que darnos cuenta de, de cómo cómo nos estamos viviendo. Así que te pido por favor que sigas regalando muchos corazones, que compartas este programa. No te lo pierdas. Son eh, momentos en donde tenemos que tener la oportunidad de eh, darnos cuenta que pues estos movimientos de alguna otra manera nos están influenciando eh, pues para para algo, para algo y que tenemos que trabajar y ahorita ya eh, Malú nos va a explicar un poquito más, nos va a, a decir todo esto, pero antes de, de que iniciamos con Malú y la presente y demás, les voy a platicar sobre el ángel que nos corresponde para para este día, que es el ángel número 47 de acuerdo a la cábala. Ahorita mismo lo buscamos y es Ais Asaliag que significa Dios justo que enseña la verdad. La esencia que aporta es la contemplación. Las personas nacidas bajo esta influencia celestial poseen una visión más elevada y global, por lo que a veces son tomados por iluminados, ya que en ocasiones incluso han desarrollado algunas facultades paranormales estas personas gozan de una relación más directa con dios por lo que muchas veces son buenos psicólogos buenos conocedores del alma humana y en definitiva excelentes instructores suelen ser personas muy intuitivas e incluso algunas pueden leer pensamientos de los demás lo que nos otorga es elevarnos hacia la divinidad, el conocimiento de la verdad, de los procesos internos y externos, comprensión de la mecánica cósmica, conseguir carácter agradable y justo, la protección contra la inmoralidad y los escándalos. Y La propuesta personal que nos trae este ángel es ser justos en estos días, tenemos que llamar a la justicia. Hacia Leaj nos otorga un carácter agradable y Justo y bueno, pues ya estamos aquí, eh, pues ya iniciando. Ahora sí, les voy a presentar a Malú Hernández, una amorosísima, preciosa eh, astróloga que siempre nos, nos acompaña, que también hay que decir que pues ya también Malú toca que nos digas las predicciones del año que viene así que después ya platicaremos también de eso pero ahorita ahorita ahorita lo que sí eh, sentí pues son estos cambios y que ya se están sintiendo que es este eclipse lunar que viene y este eje nodal explícanos todo porque queremos saber qué es lo que va a suceder con todos nosotros en estos cambios Muchísimas gracias sobre todo Maggi por invitarme a tu programa, muchas gracias por la presentación y las palabras de tanto afecto que me tienes, que yo también te lo tengo. Muchas gracias Maggi. Eh, bueno, pues vamos a platicar y entrar un poquito en este tema que nos está moviendo a todos, a unas personas más que a otras, pero al final de cuentas sí está marcando eh, el cambio que, que se está presentando ya. Por un lado, eh, un eclipse lunar y un eclipse de sol se van a dar cuando los nodos lunares están en el mismo signo o muy cerca de la lunación. Ahora, nosotros tenemos luna llena cada mes, pero en esta ocasión, el viernes próximo, la luna llena, es decir, el sol y la luna va, van a estar muy pegaditos, muy cerca de los nodos lunares. Entonces, para que se presenten los eclipses de luna o de sol, es cuando hay esta alineación de la tierra con la luna y el sol y entonces uno tapa la luz del otro y es cuando se ve el eclipse. Y en este caso, pues se da Justamente la lunación se da una luna llena, que es decir, está el sol en escorpión y enfrente justo en el lado opuesto, está la luna en tauro. Entonces eso ya nos está marcando este eje, mientras que en este momento los nodos lunares están a un grado de sagitario y la lunación se da en los últimos grados de escorpión y de Tauro que es entre más o menos como 28 grados. Entonces ahí es en donde están como muy juntos y por eso vamos a tener este eclipse de luna. Entonces un eclipse de eh, primero una lunación o una luna llena siempre nos va a indicar el, el, un momento de culminación, un momento en el que está terminando algo ¿Qué se sembró? Puede ser hace dos semanas con la luna nueva y muy probablemente viene la cosecha de lo que se sembró hace seis meses cuando hubo la luna nueva en Tauro. Recordemos que en astrología lo que nos ayuda a las predicciones es ver los ciclos, cómo se van moviendo las circunstancias y las situaciones. Generalmente con una luna nueva lo que va a suceder es que vamos a sembrar algo y si no lo sembramos de una manera como intencional, muy probablemente hay situaciones que se están reflejando en ese momento y que, es, y que se inicia algo, inicio un trabajo, inicio una relación, inicio un cambio de casa, inicio un curso, se inicia algo. Entonces, ahorita viene la culminación por un lado de lo que se sembró hace dos semanas o hace seis meses, sin embargo, toma más fuerza y más potencia entre otros aspectos porque los nodos están empezando también a culminar lo, los signos y los grados en los que pasaron en el 2012 al 2014. En el 2012 y en el del 2012, más o menos de septiembre a febrero del 2014, los nodos lunares estaban justamente pasando por escorpión y por Tauro. Entonces, es muy importante recordar qué fue lo que se sembró en esos años o en esos 10, 18 meses. El ciclo de los nodos lunares es de 18 meses. 19 voy a pedir meses entonces a todas las personas que están conectadas que nos compartan a ver si recuerdan qué es lo que estaban viviendo para que yo te vaya compartiendo más o menos cómo, cómo, se, van, cómo se iban sintiendo las personas eh, en ese sentido y ya te voy yo comentando también mientras tú nos sigues platicando, pero para que las personas participen que nos digan cómo, cómo se sentían en esos momentos. Sí, cómo se sentían y sobre todo si recuerdan qué es lo que estaban haciendo de sus vidas en esos, en esos momentos. Y ahorita que, bueno, ahora que he estado revisando fechas, pues en mi caso sí hubo eh, eventos importantes de actividades que yo empecé a hacer en esa etapa. Ok. ¿No? Entonces, Entonces, ahorita más o menos, ¿qué meses eh, nos dijiste para volverlo a repetir? Sí, de septiembre de 2012. Ok. A, a febrero 2014 ok entonces eh, finales del 2012 todo lo que hizo se hizo en el 2013 y el primer el, los primeros dos meses del 2014 en esos meses se sembró situaciones oh. se iniciaron situaciones que ahora están culminando. Muy bien, pues es un sí gran movimiento y mucho tiempo. Sí, claro que sí. Ahora, hay otro punto importante que quiero, bueno, hay varios puntos a comentar con esta lunación, con este eclipse lunar. Eh, vamos a escuchar, no solamente de mi parte, sino es, si escuchan a cualquier astrólogo que esté hablando sobre la luna, sobre este eclipse y esta lunación de luna llena, lo que vamos a escuchar es que es una lunación y un eclipse lunar potente. ¿Y por qué es potente? Pues porque se da justamente, por un lado, en signos en donde, pues, escorpión y, y en tauro son signos fijos y pues tienen sus características. Entonces, eh, el, los, ambos signos pertenecen a lo que se clasifica como signos fijos. Quiere decir que son determinantes. Son eh, su lado negativo es que son rígidos, reaccionan con inflexibilidad y reaccionan con necedad. Son, son tercos, se aferran a las cosas. Entonces, a Tauro le cuesta trabajo soltar, pero al escorpión también le cuesta trabajo soltar. Hay un momento en que, sobre todo el escorpión necesita asimilar la experiencia para soltarla pero mientras que no la termina de asimilar ahí está y entonces ahí viene la dificultad de esta parte de las personas que se aferran a detener a, a no soltar lo que ya no sirve entonces es ahí donde vienen situaciones que se viven emocionalmente dolorosas es cuando no quiero dejar ir algo o alguien o una relación o también se, se puede referir a una actitud. Sin embargo, los nodos lunares van a estar transitando nuevamente este eje eh, y eso es lo que nos está pidiendo esta lunación, nos está anticipando el tipo de experiencias que vamos a vivir los próximos 18 meses. Entonces, lo positivo de, de Tauro es que nos va a conectar con nuestra parte material. Esta es una es un momento que vamos a tener para desarrollar nuestra conciencia de prosperidad. Es una invitación para conectar eh, cómo nos estamos valorando, cómo estamos valorando a esta parte material, eh, en otros aspectos, cómo valoramos también al dinero, cómo lo estamos generando eh, y que también es una invitación de cambiar la forma de generar el dinero. Eh, esto lo hemos podido ver por un lado, porque con la pandemia y con estas cuarentenas de las cuarentenas, pues hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar. La mayoría ha necesitado renovarse, eh, en muchas cosas han tenido que ver con cuestiones tecnológicas para renovar nuestros trabajos. La sí. otra parte que se vuelve interesante con esta lunación y hay que recordar, hay un planeta que se llama Urano y Urano también está pasando por Tauro. Ese ya tiene varios años pasando por este signo y también nos está indicando la nueva forma de renovarnos económicamente. Y esta parte de renovarnos económicamente es lo que ahora estamos viviendo, por ejemplo, con las compras y las ventas en línea. Hay muchas cosas, el comercio continúa y va a continuar, pero su tendencia se va a ir acrecentando, fortaleciendo más para hacer negocios en línea. Esa es una parte de la economía, de cómo nos está cambiando. Y hay otro punto muy interesante que es, por ejemplo, ahora las inversiones en, en criptomonedas. Entonces, eso es el reflejo de los cambios que Urano ya está haciendo en un nivel, pues a nivel mundial. Está cambiando la forma de relacionarnos con el dinero. Muy bien, mira, aquí ya nos están compartiendo que estaban viviendo más o menos por esas fechas. Muy Marce bien. Marce nos dice que empezó a tronar con su pareja justo en Mérida y en enero de 2013 ya estaba eh, de regreso en Ciudad de México. Después en 2000, 2014 le quitaron un tumor del ovario izquierdo. Entonces cambio de, wow. de trabajo, relaciones, un montón de cosas que, que vivió ella en cuestión de cambios en ese sentido. Ok, aquí es, es interesante mencionar el signo de escorpión está relacionado a nivel de salud, a nivel corporal, eh, se relaciona con lo, eh, el aparato o con lo, el sistema reproductor de la persona, tanto del hombre como de la mujer. Y entonces, pues este tema de los ovarios, pues es un tema de escorpión. Okay. Entonces, ahí va checando, ahí va checando toda la información. Sí, no, totalmente, totalmente va checando. Y bueno, pues por acá quiero dar saludos a Luz Vargas, Omare de Númenor, a Crisanta Moreno, a Danra, eh, Luti Belmont, que, que ya están aquí conectadas, saludándote, dicen saludos a la invitada. Eh, Muchísimas gracias. <ríe> Muy bien, Lulu, pues entonces eh, esta parte de Escorpión, ahorita, pues también nos va a, a venir a movilizar. En ese sentido y nos dices también que bueno, pues ya también esta parte que ya vemos que, que se ha movilizado bastante el comercio eh, de Internet, pues obviamente es así como seguirá creciendo y seguirá dando para más, mucho más. Sí, ¿no? claro. Y además vean este cómo han sido, por ejemplo. Eh, las escuelas, las universidades, durante todos estos meses o de, el último año y medio desde la pandemia, pues eh, tuvieron que cambiar su forma de, de seguir dando clases. El, las actividades continúan, sin embargo, pues eh, muchas personas tanto hicieron home office, o sea, trabajar desde casa y por el otro lado... Eh, las universidades, por ejemplo, esta es otra gran área en donde las personas pues necesitan seguir tomando sus clases, prepararse y bueno, pues aquí resiento mucho sobre todo con los niños pequeñitos que tuvieron que empezar a, a conectarse y estar tomando sus clases a través de la computadora. Toda esta parte tecnológica tiene que ver con Urano, ¿entiendes? sí. Sí, Entonces, sí, sí. tanto el trabajo, pues sí, yo durante una temporada me resistía con los Zooms y yo ahora amo hacer Zooms, amo dar mis clases por Zoom o hacer las cosas como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Porque es rápido, nos conectamos todos en un nivel, no importa desde dónde estés, eh, nos conectamos por Facelive, por el Zoom y por otras plataformas. Entonces, eso es parte de los cambios que Urano está haciendo ahora actualmente. Y por el otro lado, pues bueno, pues este, nos conectamos, se da, se hacen los pagos, ejemplo, eh, se hace un depósito desde donde estás, o se hace un giro, o se, o se paga por PayPal, no importa en qué país estés, y tú recibes tu dinero. Entonces, sí, claro. esos son los cambios que Urano en Tauro eh, lo está haciendo, y generalmente pues impone una moda, y es la moda que ha estado imponiendo en estos últimos años y pues todavía, todavía falta un ratito con urano en Tauro y esto este movimiento que se va a dar del eje entonces va a movilizar aún más esos temas sí totalmente eso es algo que, lo que nos está anticipando esta lunación ahora eh, las personas creen que si viene un eclipse nos va a pasar algo catastrófico no simplemente nos habla de cambios sin embargo, aquí es muy importante tener la carta astral de, de manera individual para revisar si el grado del eclipse afecta una parte de tu carta. Ahí te ayuda mucho a comprender y a manejar desde otra perspectiva la situación que estás viviendo. Eh, por ejemplo, ayer tuve a una persona que le pasó como tres eventos fuertes en su vida, en menos de dos semanas, le dije, pues sí, tienes, tienes algo en, en Tauro, pero también tienes algo en Escorpión y justamente alrededor de estos grados. Entonces, las personas que tienen eh, algún aspecto de su carta en los grados donde se da la lunación, pues van a, van a tener o ya han venido viviendo en las últimas dos semanas, tal vez desde el último mes, situaciones emocionales. Eh, como fuertes, contundentes, eh, claras, específicas que vienen a movilizar eh, esa área de la vida. Ok, bueno, pues ahí esténse pendientes porque mira, por ejemplo, aquí nos comparte Moni que ella ha terminado una relación eh, que la dejó muy abatida y se quedó sin trabajo, pero dice que ahora. Eh, lo que le está sucediendo es que le operan de los pies y nuevamente se vuelve a quedar eh, sin trabajo y eh, bueno donde le está pegando más es en el área económica o sea que es justamente lo que representa Tauro uh -huh, uh -huh. ¿sí? sí ¿no? sí, eh, Tauro es un signo que está relacionado con los valores, ¿qué es lo que valoro? ¿Qué es, ¿cómo me valoro yo cómo valoro mi trabajo y el, la parte el eje o sea el eje tauro escorpión tiene que ver con los recursos en tauro son mis recursos mi autoestima mi dinero y también es importante considerar que dentro de tauro entra la parte del cuerpo cómo es mi relación con el cuerpo cómo trato a mi cuerpo cómo estoy integrada con mi cuerpo Uh -huh. Mira, pues le toca, Moni Flores, yo pues, creo que le toca más directo, tú nos dirás, porque dice que ella es Tauro y es ascendente, Scorpio. No, pues sí, totalmente, totalmente <risa> tiene que ver con su persona, que en este caso es su salud y esta parte ahorita que lo, le está pasando con lo de los pies y Scorpio, pues es la casa de la pareja que viene siendo justamente las relaciones. Entonces se va a movilizar algo. Pero para Moni lo que yo les recomiendo mucho es eh, revisar, pero desde la parte más interna, profunda, eh, que se tome el tiempo necesario a uh, cómo me estoy valorando, qué es lo que valoro en mí, qué es lo que, lo que tengo yo para sacar adelante. Y que esto también me da me da la, ¿cómo se dice? percibo esta situación de Moni como un momento para, para buscar nuevas formas de poder trabajar y de poder seguir generando dinero. ¿no? Tú y yo conocemos a una persona que por su embarazo tuvo que quedarse en cama y aún estando en la cama generó negocio. ¿Te acuerdas? Sí. ¿No? Sí, o sea, sí, se sí. puso a vender en Amazon. Yo digo, pues debe de haber una serie de requisitos para poderse anunciar en Amazon, pero pues ahí en la cama hizo todo. Así es. Sí, es y, que sí, finalmente eso es lo que nos está llevando, ¿no? A nuevas formas. Sí, y que no impidió que el embarazo y que fue un embarazo de esta persona de alto riesgo, no impidió a que siguiera generando dinero. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ella siguió sí. vendiendo en su negocio, ya no físicamente, sino a través de Amazon y ella en su casa, en su cama. O sea, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa para poder seguir generando en este caso? Así es. Sí, oh. no, pues finalmente eso es como... Esa parte eh, siempre lo observo como, lo, lo visualizo como si fuera esa parte donde estamos parados y estamos justo a la orilla del abismo y nos están empujando hacia él así como de salta, da el paso, ya es como tiempo de, de experimentar y que siento y la verdad es que por eso quería que te invité porque yo decía es que siento que este movimiento de verdad sí yo lo percibo muy Fuerte, o sea, en cuestión intenso. de movimiento, sí intenso, sí, intenso, de cambios. Sí, ahora les quiero comentar dentro de esta palabra que van a estar escuchando con otros astrólogos, que va a ser una alunación potente. Seguimos con la palabra potente. Si nosotros sacamos la carta del viernes, vamos a encontrar más planetas, en otras palabras, más energías que se encuentran en escorpión. Tenemos el sol que representa nuestra manera de ser, lo que somos, yo soy, en escorpión. Pero la forma de comunicar que es Mercurio está en escorpión, pasando por ahí, movilizando información, comunicación, contactos. Y por el otro lado tenemos otro planeta que es Marte, que es el que moviliza, el que dispara para las situaciones, el que pone en acción algo, también está pasando por mar, por escorpión. Entonces tenemos tres energías ahorita que todos estamos viviendo de alguna manera con esta intensidad. El escorpión es un signo emocional que vive las emociones de una manera profunda y que puede ir de una parte amorosa y lo vive intensamente, pero también puede pasar a la ira, o al resentimiento y lo vive también de manera intensa. Entonces, sí estamos con más energías, no solamente es el sol en escorpión, sino también eh, la comunicación y la forma de actuar es en escorpión. Pero no a eso le vamos a agregar. Bueno, ya hablamos, la luna está en Tauro o el viernes estará en Tauro. Urano, este planeta transpersonal, también está pasando por Tauro, que son signos fijos, pero a esta combinación le vamos a agregar dos planetas más. Júpiter, que es la parte expansiva y abundancia, está en Acuario, y Saturno también está pasando en Acuario. Entonces, de, tenemos prácticamente, o vamos a tener el día del, del eclipse, siete planetas en signos fijos. ¿Y qué quiere decir siete planetas en signos fijos? En otras palabras, que internamente nos estamos resistiendo a hacer ese cambio. Hay una parte de nosotros que se aferra, como dices tú, estamos a punto de hacer el cambio, pero no, no, no terminamos de dar ese paso. Y la invitación es, ¿sabes qué? Habiéndote a ese vacío, va a ser lo mejor que te puede suceder y no propicies que sea una situación externa que te empuje. Hay al, al personas que las situaciones externas las van a llevar a ese límite. Las personas, o sea, una situación externa. Es, me quedé sin trabajo, este, me liquidaron, eh, ¿qué otra cosa puede pasar? Eh, cambio de casa. Por ejemplo, la persona que vi ayer es una persona que... Ha tenido cambios justamente de de casa y también a nivel de pareja. Entonces, pues hay cambios que se van dando y que tú, tú dices, pues sí, aunque yo no lo quiera hacer, probablemente va a venir la circunstancia o la otra persona que va a poner fin a esta situación. Pues ahí está, o sea, se están moviendo muchas cosas y sobre todo, como dices, estos planetas que se están conjuntando justo ahí. Sí, se oh, están se juntando eso, junta ahí. Sí, entonces la invitación es no resistirnos. ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? ¿Cómo le puedo sacar provecho a este momento de tensión? ¿Qué otra cosa puedo hacer que no lo había considerado? Ok. Pues abrirnos, ¿no? Vencer esa parte abrirnos. fija que, que tienen esos signos que de repente a lo mejor no nos dejen ver tan claro. Sí, Eso ahora que... la parte fija también tiene su lado bueno. La, lo positivo de los signos fijos que es Tauro, Leo, Escorpión y Acuario son signos que son persistentes, son signos productivos, son constantes, dan este, fortaleza. Eh, son tenaces eh, dan continuidad a todo lo que iniciaron lo que tiene que cuidar los signos fijos es eh, la parte de rigidez y la parte de inflexibilidad de que esto sí no estoy dispuesto a cambiar ¿no? entonces qué va sucediendo cuando uno dice no esto se mantiene esto lo cuido esto lo conservo a costa de todo pues que muchas veces es el cuerpo el que se enferma Uh -huh. Y eso es lo que es la forma como uno luego pues está pagando estos cambios, o sea, es la forma de cómo reacciona. No tiene que ver, no siempre tienen que ver eventos externos, sino también el cuerpo y la salud en un momento dado reacciona. Claro, mira, aquí ya están conectándose más personas. Vamos a saludar a Moniflores Silvia Can, a Mar, -Mar. Ana Anguiano, bienvenidas eh, por estar aquí en este programa. Gracias. Diana Prida, Nora Ramos, Ivonne Espejel. Eh, ya están aquí muy al pendiente de, del programa. Bienvenidas. Eh, aquí nos platican, bueno, que sí, o sea, han tenido problemas. Por ejemplo, Prisanta nos platica que cuestiones de trabajo, eh, cuestiones de rodillas ha tenido, este y bueno, pérdida de hermanos también. Eh, y bueno, pues aquí hay, eh, bueno, Mar Mar, eso ya tendríamos que, tendrías que consultar bien, bien, ya sea conmigo o con, con Malú, tu carta astral, para que te diga, porque dice que ella es virgo y que desde hace cinco años no le ha ido muy bien, pero bueno, eso ya lo tendrías tú que checar de manera muy específica. Sí, saber qué le, qué le está pasando. Probablemente situaciones con Neptuno. Neptuno está pasando por Pisces. Entonces, situaciones de confusiones, situaciones de dos, deshonestidad o tal vez engaños, situaciones en donde no son claras y uno no termina de tener esa claridad de cómo se inició algo y cómo puede terminar. ¿no? Entonces, una cosa que puede ser es Neptuno ver si hay algo que le está pasando ahí en Pisces, que es el signo opuesto al Virgo. Ok. ¿No? Bueno. Pero probablemente puede tener otras cosas. Eso sí, ya solamente con la carta individual, eh, con muchísimo gusto, eh, sí, ya les damos más claridad. Uh -huh. Y por acá, bueno, y por ejemplo, los que tienen lunas, porque aquí Leo, por ejemplo, Nora Ramos tiene luna en Leo, ¿Qué tanto afecta a esto? Le va a afectar, pero no va a ser tan fuerte como las personas que tengan luna, sol, ascendente u otro planeta en Escorpión, Acuario y, y Tauro. Ah, va a bueno. ser menos, va a ser va a ser menos. Aquí lo importante es sacar las cualidades positivas para sacar Aprovecho a esta lunación y a lo que se viene a futuro es sacar la, la parte positiva de Tauro, ser productivo, paciente, conectar con esta parte de la autoestima, de los valores. El Leo, ser eh, creativo. Leo es un signo creativo que necesita expresar todo, toda esa creatividad, canalizar su lado creativo, ser líder en donde esté, lo que le toque, le toque hacer. Escorpión, pues con este signo con esta parte emocional transformadora es también un sanador ayuda mucho a, a curar a transformar no solamente sus heridas sino también puede ayudar a los demás y acuario tiene que ver mucho con la parte intelectual de ver, eh, también tiene una parte creativa que la canaliza mucho con ver cosas nuevas, cosas originales, con esta parte inventiva de lo novedoso, de lo, del futuro. Entonces, pues todos tenemos eh, que hacer. Si no tenemos cosas en signos fijos, eh, lo vamos a resentir menos, pero sí es una invitación a trabajar estas cualidades. Sí, finalmente por ahí podemos conocer a alguien que sí le está pegando y nos va a, nos va a llevar ahí también con él, ¿no? O sea, a ver esa parte de, de este movimiento que se está dando en cuestión de planetas, ¿no? Sí, mira, prácticamente no hay que esperar a que llegue el, ¿cómo se dice? El viernes para decir... Me va a pasar esto. No, no, no, ya las cosas están sucediendo. Ni, que, ni esperen que el viernes con el eclipse y la luz. No, no, no. O sea, <risas> las, la vida sigue y las personas que nos toca vivir algo en relación a estos temas ya lo estamos viviendo desde hace dos, tres semanas, tal vez desde hace un mes. Ok. ¿No? Entonces, este... Que puede ser doloroso, pues sí, pero nos está hablando de lo que hay que cambiar, de lo que hay que soltar. Y tanto Tauro como Escorpión son signos que les cuesta trabajo soltar, ¿sí? O sea, entre que Tauro es más en esta parte material de retener las cosas y Escorpión es más en un nivel emocional es la parte visceral de no lo suelto, no lo digo yo solita puedo y yo aquí lo vivo y ya cuando lo asimila que se puede tomar su tiempo entonces ahora sí, pues sí, ya, ya lo soltamos, ¿no? entonces, pues ya suéltalo, perdónalo no te quedes en el resentimiento en el caso de escorpión eh, la parte más oscura una de las partes oscuras del escorpión es que eh, va a buscar la venganza va a buscar a ver cómo me desquito entonces vale la pena buscar la forma de cómo te desquites pues no, o sea ya suéltalo, aprende porque algo tuvo que dejar ese aprendizaje doloroso algo bueno hizo en ti entonces busca lo bueno Ahí está, Entonces ahí sería ¿qué es lo bueno que no estoy viendo de esta situación? Exactamente, te salió súper bien la pregunta y todo eso por y por Aquí tenemos, dice Danra, eh, que es Rosario, dice que ya se está preparando para su retorno solar con Malú. Dice, y quiero revisar qué trae el eclipse para mí. Ah, muy bien, pues eso este, te manda que me contacte a decir. y encantada, nos conectamos por Zoom, que ahora adoro el Zoom porque nada más le. Picas a la computadora y ya uh, se hace <risa> magia y ves a la otra persona. Sí, eso está muy bien. Y bueno, pues por acá también nos están compartiendo que por aquí son Tauro, eh, que su hijo es Tauro y dice que es bastante terco y dice no se lleva mucho con él. Nora, ella es Acuario y su hijo es Tauro. ¿Quién es el que no se lleva? O sea, el hijo es Tauro y, y ¿qué es la mamá o el papá. La mamá es Acuario y el hijo es Tauro y dice que choca mucho con él. No, pues sí, los dos signos fijos, los dos de que mi voluntad y también la mía, y a ver quién puede más. Ok, consejo para la mamá de. ¿Cómo se llama el pequeñito? De Nora Ramosa. No, ¿Nora es la mamá acuariana? Sí. Ok, Nora acuariana <ríe> solo el <en ríe> acuario a ver un consejo para los papás que son signos fijos o que tienen hijos que son tauro, leo, escorpión o acuario la forma como mejor te vas a poder llevar con tu hijo es persuadirlo persuadirlo mira si tomas esta decisión va a suceder tal cosa y si tomas esta decisión o te portas así, va a suceder tal cosa y tú decides. Pero si llega esta parte autoritaria de que se hace porque soy tu mamá y se hace porque soy la autoridad, se hace porque tú vives en mi casa, eh, no, o sea, ambos van a subir sus resistencias y en vez de bajar, esa parte de, bueno, está bien, vamos a negociar esta situación. Los dos se fortalecen más y entonces es cuando se da el choque. Y entonces, pues, en vez de mejorar la relación, pues, empeora. ¿Qué necesidad? Sí. Digo yo. <risa> <risa> Digo yo, ¿qué necesidad? Aquí vamos a es... llevar la fiesta en paz. De manera diferente, pues, ni modo. Sí, de manera diferente. Pero no, o sea, no. La vida es muy corta, para estar ahí. Sí, chocando. y sobre todo mamá e hija, ¿no? Y sí, por ejemplo, no, imagínate. Aquí, Silvia Silvia Can, mi mamá, sí. dice ella cumpleaños el 22 de noviembre, cercano al eclipse. ¿No? Ya ya va a ser, eh, ¿cómo se dice? Ya le le va a pasar, o sea, ya pasó, porque esto es el 19. Uh -huh. De alguna manera, pues sí sí le está de seguro movilizando situaciones con su forma de ser porque está pasando por su sol. Si su cumpleaños ya es en estos días, pues tiene que ver con esa parte de su sol. Ok, las personas que nacen en eclipse, ¿qué es para ellos todo ese año? Las personas que nacen en eclipse es que es toda su vida porque nacen con un sol o con una luna eclipsada. En este caso, los que nacen, creo que es el 4 de diciembre, el siguiente eclipse, que es el eclipse de sol, ese es más fuerte, ese es más contundente, tiene más, mayor duración. Déjenme aquí checar. Sí, el 4 de diciembre es el eclipse de sol, con la luna nueva. Eh, pues sí, va, va a haber algo ahí oh, oscuro, va a haber algo que no, no van a tener del todo claridad. En un eclipse de luna, la duración es menor, la duración o el impacto es menor, es de un mes antes y de un mes después, estas emociones, y sobre todo en el eclipse y la luna llena, salen situaciones a la luz que antes no eran claras, que antes no se conocían. Esa es una luna llena. Se, se destapa algo, alguna información que hasta en ese momento la persona no conocía Ok, muy ¿Sí? bien Para, Ahora, por ejemplo, los que cumplen años, ¿no? Este, eh, ahí cambia, cambiaría un poquito la la sí, forma. cambiaría, pero ya lo están viviendo, o sea, no, no, yo lo que no quiero es que se queden con que, ay, ¿qué me va a pasar? No, ya lo estamos viviendo, no va a pasar algo así de, ya lo estás viviendo, si es algo que necesitas cambiar o, o tienes cosas en tu carta, aunque no tengas la carta hecha, lo vas a estar viviendo, pues falleció una persona, la tuvieron que eh, internar de emergencia, se quedó sin trabajo, este, terminó la relación de pareja. Eh, esas, ¿cómo se dice? Esas eh, noticias que en ocasiones pues, no son tan agradables, pues ya se están movilizando o ya se movilizaron. Y entonces, bueno, pues llegar el eclipse y tal vez se movilice algo más, pero generalmente yo lo que he visto es, se vive con días o tal vez una semana de anticipación. Tal vez la persona está inquieta, nerviosa, entonces es, ¿qué, qué está pasando en mi vida y qué puedo cambiar ahora? Ok, bueno, pues ya eh, como ya saben, entonces aquí es que ya todos estamos ya sintiendo esos cambios. Ya sí. algo en alguna parte de nuestra vida ya nos está eh, avisando qué es lo que tenemos que poner atención para precisamente, eh, como dices, ¿no? No esperarnos hasta que nos empujen, sino nosotros solitos agarrar ese cambio y hacerlo de una manera pues más amorosa. Exactamente. Eh, dice, ah, bueno, es, nos estaban preguntando que qué habrá para una persona en Sagitario para este eclipse, pero bueno, pues ya eso sí tendríamos que, tendría que ser de manera específica ya consultándolo contigo. Sí, sí tiene algo en su carta natal alrededor de un grado, dos grados, tres grados de Sagitario. Entonces, sí va a resentir este eclipse, sí eh, debe de estar pasando situaciones intensas, movimientos, cambios, eh, rupturas, terminaciones, a lo mejor termino mi trabajo en tal empresa, a lo mejor termino mi sociedad con tal socio… Eh, Sí. Puede ser eso, ¿no? Porque es una luna llena y luna llena es la culminación. Hay algo que termina, hay algo que llegó a su máximo, a su clímax. Ya no, ya no se espera algo más después de esto. Pues ahí está. Sí, ella dice que su cumpleaños es el 7 de diciembre. O sea que sí. Más buenas, ¿no? Dos semanas. Eh... No, ya no le toca tanto, al menos que tenga algo en esos grados. Nada más ahí sí, solamente viendo la carta, podemos ver si hay algo en esos grados y entonces sí ver, ¿no? Ok, muy bien, pues ya ahí están, ahí respondí algunas de las preguntas que nos vienen haciendo. nos vienen haciendo. Nora eh, Ramos, nos dé nos las gracias por, por el consejo que... Que le diste para ella? Para ah, su... pues que Nora nos platique después si le funcionó, pero no es lo mejor que uno puede hacer como autoridad con un signo fijo, es persuadirlo. ¿Eh? Si, si llegamos con la parte de imponer y el límite y aquí esto, lo único que va a pasar es que la persona va a subir su resistencia, sus barreras... Eh, lo que les puedo comentar, por ejemplo, ahorita me acuerdo de un niño que es acuario, en aquel entonces era niño, ya debe de ser adolescente, adulto, hace bastante tiempo de esto, pero no, no recuerdo bien si fueron los papás o fue el niño que me contestó y le dije, bueno, ¿y tú qué harías si te están diciendo que no? Pues no, si me castigan, pues que me castiguen. Te vas a quedar sin fiesta y sin juguetes. Pues me quedo sin fiesta y sin juguetes. O sea, uno puede llevar como al límite a los niños. De, de Si no lo haces, entonces hay este castigo. Pues castígame. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los signos fijos? Hay una parte de retar al otro. Okay. Si uno le dice, te quedas sin juguetes, te quedas sin la fiesta que tanto querías, que tanto estabas esperando… En el fondo va a decir, pues a ver quién puede más, déjame sin mi fiesta, pero no cambio. ¿No? Entonces, ¿para qué? No, persuadirlos es lo mejor. Oye, ¿qué tal? Si mejor haces esto, ¿eh? va a ser más divertido. O sea, buscarle otra manera, pero no llegar con esa parte autoritaria, porque estos chiquitos, este, pues rétame a ver quién puede, ¿no? Castígame. ¿no? Pues de ahí, ¿Pues ahí está. Qué? Ahí está para, para las. No, que no, son no, no, no. De, de signos fijos. Sí, ya no, los signos ahí. fijos somos especialitos. Y otra parte, hablando de los signos fijos, las personas que tienen muchos signos fijos, su tendencia, este, hay dos cosas más a nivel de salud. Por un lado, eh, a ver si hay por aquí signos fijos que nos digan, eh, se refleja, por ejemplo, con el estreñimiento, porque es otra forma de soltar. Cuando vamos al baño, es así como que lo que comí, pues, ¿qué tanta facilidad tengo para soltar? Mi cuerpo asimila, toma lo, lo que requiere de eso que me acabas de dar y lo que ya no necesito, pues, bye, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa es otra forma de soltar, esa es una actividad de escorpión que hacemos todos los días, entonces, pues, ¿qué tanto soltamos? Está. Las personas que tienen bastantes signos fijos en ocasiones tienen dificultad con esto y por el otro lado también lo podemos ver con el sobrepeso. Ok. Muy bien. Eh, por aquí nos aparece una persona, Miriam Mendoza, que nos dice que ella es del 27 de noviembre. Y bueno, pues esa parte, Miriam, sí te diría, consulta a Malú. Malú, regálanos tus datos para que las personas sepan cómo eh, poder contactarte. Sí. A ver, ahí, ahí va el WhatsApp para que me manden mensajito y aquí agregamos y vemos. El WhatsApp es el 55 36 43 71 72 si sí, es para, para este, la República, es así. Pero si viene, eh, hablas de otro país, eh, agrégale el, el signo de más, 1 y el 55. Y nos vuelves a repetir el número, por favor. 55-36-43-71-72. Ahí está, para que. Eh... Bueno, pues también busquen a Malú y ya a ella de manera específica, porque esto sí, como ella nos dijo a un principio, necesitas saber los grados exactos de dónde está cayendo este signo en tu carta. Entonces, eso esa es lo importante para que puedan este, consultar con ella. Sí, y sobre todo es... ¿A qué le está afectando? ¿A tu comunicación, Mercurio? ¿A tu acción con Marte? ¿A tus emociones, que es la luna? Eh, y así cada aspecto de la carta. Pero una vez más, si están viviendo ya situaciones así como que las mueve muchísimo, entonces sí está afectando este tema del eclipse. Sí, no, ya ahí, ya desde, eso ya es como un foco rojo. Si tú ya estás viendo que hay algo ahí en tu vida que de verdad, o sea, fue así como ese movimiento, pues entonces ya, ya ahí, ya sí, realmente sí te está afectando, o sea, entonces hay que sí, también. hay un movimiento, yo digo los movimientos telúricos. <ríe> sí. La erupción del volcán de tu vida. <ríe> sí. Así. No, como el, el, el volcán este de La Palma que está ahí sacando todo lo que ya no quiere la tierra. Sí, yo creo que sí, mejor descripción no la hay. No, Pero movimiento acá también telúrico comparte, en la vida. Sí, nos comparte María Díaz que ella es, eh, bueno, que ella es signo fijo y dice que sí, que fue bien retadora con sus papás y dice que la castigaban mucho. ¿Y, ¿Y qué hizo? Pues castíguenme, ¿no? Eso es lo que hace el signo fijo, es te quedas sin tu fiesta, te quedas sin el regalo, te quedas, eh, te castigamos el juguete que más te gusta, pues castígame, ¿no? Generalmente así responden los signos fijos, ¿eh? Pues castígame, pues... Eh. El Nos retador, vuelves entonces. a compartir por favor, ¿cuáles son los signos fijos para los que no entraron? Porque aquí ya este, creo que personas que entraron tarde ya no supieron cuáles son los signos fijos. Los signos fijos es Tauro, es, es, es Leo, Escorpión y Acuario. Y por parejas de ejes viene siendo Tauro, Escorpión, es el eje, son los signos opuestos y el otro signo opuesto es Leo, Acuario. Entonces las personas que tienen algo o que son ascendente o soles en estos signos sí les recomendaría aquí eh, revisar su carta porque todavía Saturno se queda todo el 2022 en acuario, Urano está en Tauro, entonces va a seguir, les va a seguir confrontando, nos va a seguir confrontando cosas que hay que cambiar, pero que nos estamos resistiendo. Mm, ok, bueno, pues ahí está. Ahí está esa jalada de orejas de, del universo para nosotros. Sí, no, no, no, no, no se den el lujo de que sea el universo que les ponga, sino como dice por como se dice por ahí, flojito y cooperando, este uh -huh. universo, ¿qué más quieres que te, que, que afloje aquí, que suelte? Aflojar es que suelten ya. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué tienes que cambiar que te has resistido tanto? Y que ya no hay de otra, hay que cambiar. <risa> ok. Pues ahí está. Mira, Nora Ramos aquí ya nos está platicando más el chisme. Ah, que platique, que platique Nora. Dice, dice Nora, que dice, ese, ese ejemplo que diste, fue pues, algo exactamente, dice, las peleas con mi hijo, dice, porque para colmo su hija es Acuario. ¡No! Bueno. Ok. ¿Cómo ves? No, pues sí. Sí, no, pues ha de ser aquí la que a ver quién puede más. No, mientras que no tengan cosas en escorpión, o sea, porque es así, quién puede más, quién puede más, es a ver, es la parte retadora. Sí. Entonces, pues mira, mejor así ni, ni, ni la otra persona, que en este caso es el hijo, la pasa mal y la mamá, pues hay, hay que buscar. En el caso de los signos fijos es persuadir a la persona. Y aquí, por ejemplo, nos está compartiendo Silvia, ella es escorpio y tiene dos hijos Leo. También, ¿no? <risa> pues sí, aquí están, eh, aquí ya Daniela Ceballos te manda saludos, dice que bella. Gracias. Soraya Langarinka te envía una florecita. <risa> Ay, pues le mandamos dos flores. Bueno, Lulu, ¿qué más, qué más te, nos puedes comentar de todos estos movimientos? Mira, yo creo que a mí me gustaría que se queden con el mensaje de que los nodos lunares van a cambiar y que a partir de enero las experiencias tengan o no tengan cosas en estos signos eh, de Tauro, Escorpión, no tengan planetas ni ascendentes, pero esa, en un nivel planetario, la evolución que nos va a tocar trabajar en los próximos 18 meses a partir de enero 2022, es justamente a revalorarnos, es a revisar cómo, cómo estamos produciendo, cómo somos productivos, cómo nos estamos valorando a nosotros mismos y otro punto muy importante, cómo valoro al otro. En este caso, ¿cómo valoro a mi hijo? ¿Cómo valoro a mi esposo? ¿Cómo valoro a mis papás? ¿Cómo valoro a mis hermanos? ¿Cómo valoro mi trabajo? ¿Cómo valoro todo lo que tengo? Porque esa es la contraparte de, de Tauro. Uno, Tauro es cómo me valoro y el escorpión es cómo valoro a los demás. ¿Cómo valoro los recursos? Eh, por ejemplo, hoy estaba viendo en la mañana un videito de cómo estoy valorando a la Tierra. Tauro tiene que ver con el signo de tierra y entonces en este video estaba viendo cómo estaban limpiando una playa de aquí de México en donde decía hay botellas de otros lados del mundo que están llegando aquí a esta playa y todo, muchas cosas de plástico sobre todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo también como un llamado en esta parte de reconsiderar a la tierra y que no sea la tierra a través de todos sus... Movimientos telúricos. Sí, no, pues ahí está también esa parte que sí nos corresponde a todos eh, en cuestión uh -huh. del de cuidado de la tierra y que sí. pues vivimos en ella. Entonces no hay manera de escaparnos si es que ella hace algún movimiento o algo que decía. Telúrico. ¿no? Sí, los terremotos que ya hemos tenido aquí en México, por ejemplo, pues sí, o sea, darle gracias. Yo sí le digo gracias tierra que sigues manteniendo mi departamentito donde vivo porque pues si la tierra dice adiós bye pues lo que ha pasado por, con muchos edificios aquí en la ciudad de México ¿no? pues claro. las personas se quedan sin casa o, o mitad de casa y volando claro. entonces también un llamado es un llamado a la valoración de uno mismo la valoración de su cuerpo ¿cómo estoy en, en relación con mi cuerpo? relación a lo que tengo ¿Cómo valoro al otro y, y, y valorar a nuestro planeta? ¿Qué puedo hacer en estos próximos 18 meses para, para darle más vida? Así es. así Y es. no solamente los desperdicios que le mandamos al mar, entre otras cosas. Sí, no, ahora como lo que estaba platicando no tiene mucho como ahora el... Lo que sacamos son los cubrebocas, ¿no? O sea, otra cosa más de que le agregamos, ¿no? De, de basura, porque finalmente son cosas que son desechables y ya. Ahora es, viene esta parte, ¿no? De del, qué vamos a hacer con los cubrebocas que, que están usando tanto. Sí, ¿no? Pues aquí es desde el chiquito hasta el grandote y seguir todavía. Ajá. Uh -huh. No, sí, sobre todo ahorita con esta época ya de fríos, pues seguirnos otra vez cuidando. Ya nos siguieron compartiendo más personas eh, que los nos hijos de la familia. Que nos platiquen qué ha pasado con esos, esos retos, esos, no, esas sí. partes retadoras. Sí, Luz Vargas nos dice que ella es escorpio, su hijo mayor es escorpio María Can nos dice que ella es Tauro, su hijo es Tauro y su hija es Acuario. ¿Y qué tal, eh? ¿Cómo los...? ¿Qué tal? ¿Cómo se le ponen? Sí. Al tú por tú, pues castígame. Ya los veo. Sí. ¿Usted pues castigo? Pues castiga. Ay, no, sí, es que me imaginé toda la escena, Lulu. De verdad. Es que así son. Ay, imagínate al chiquito, al niño de cinco seis años, pues castígame, ¿no? Y el grandote, pues te castigo, ¿no? Y pues castigo va y está bien, pues, me quedo sin, aquí encerrado sin mis juguetes. Sí. A ver, ¿quién puede más? Sí, sí, sí. Y Ivonne también nos dice todos, en su casa de los tres son Leos, ella y sus dos hijos son Leo. No, no, no, Entonces... no, pues sacar el lado creativo y que no salga el lado autoritario, porque Leo su lado de sombra es autoritario, es dictatorial. Entonces hay que cuidar eso tanto con los hijos como con la mamá, ¿no? Porque ah, su sí, tendencia sí. es aquí se hace lo que yo digo. Aquí se hace lo que dice el rey o aquí se hace lo que dice la reina. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Bueno, Lulu, pues Ahora sí que hemos terminado el programa de este día. Te agradezco muchísimo, muchísimo por haber aceptado la invitación. No, yo encantada, ya sabes. Y bueno, pues ya, ya este, te estaremos pidiendo nuevamente eh, que regreses para que nos platiques cómo sí. piensa el 2022 más sí, adelante. Sí, pues yo esperaría que más, más suavecito con la entrada de Júpiter en Pisces se va a encontrar con el Neptuno en Pisces, entonces vamos a estar más, más compasivos. Así es. Pues ahí está. Eh, sí, que es una llamada, una entrada a la espiritualidad, ¿no? Este, sí, no más idea. fuerte y también va a ser como muy contundente porque tiene muchos años que no estaban al mismo tiempo Júpiter y Neptuno en Pisces. Hay muchos años de diferencia de ese ciclo, pero pues sí, una llamada a hacer un trabajo espiritual en forma. Pues ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias, Lulú. De eh, nada. Aquí. Y nos estamos viendo en, en otro programa. Me despido a todos. Muchísimas gracias por haber estado, por haber participado. Y nos estamos viendo el... Este jueves no va a haber lectura de oráculo. Tal vez la haga un poco más tarde. Ya les estaré confirmando. Pero si no, pues nos vemos el siguiente martes. Eso sí. Y gracias, Lulú. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye bye. Muy bien, gracias y buenas tardes a todas las personas que nos acompañaron y a los que nos acompañen a futuro viendo el, el, el video o la publicación de live. Claro que sí y voy a poner también tu número en el canal de YouTube, voy a dejar ahí el número para que también. Ay tenga. muchas gracias Maggie. Aquí en el programa también lo voy a compartir, gracias a todos y nos vemos. Bye bye. Bye.